Hola buenas soy Manuel Romero, soy Juan José Jiménez del Club y, Petanca San Juan y os animamos a todos a ver Petanca Singular TV con una calidad de imagen espectacular y una iniciativa que tiene muy buena y nada os animamos a todos a que sigáis la petanca. chicos vais a ver un deporte muy bueno y buenos jugadores de petanca. Un saludo.